Maí ¿Ya la miren, mañana estoy invitado al concierto de Elvis Martínez en Half Road de Blue Mall. Ah. Tenemos allí invitado especial, gracias a mi hermano Elvis Martínez, que viene para acá. Te vi para disfrutando. Toque. Sí, no, no, pero él ah. viene para acá. En claro, vivo. pero eso, eso. es. mañana tenemos la sensual, bella, hermosa Ibel Cauleiro. Cuerpazo tiene su ¿eh? mujer. Viene hablando de su nueva línea de ropa deportiva exclusiva. ¿eh? Cuerpazo. Ibel Culerio. Esto es así, ¿eh? Así que eh, va un forzado. ¿Quién? Ah, ahí tenemos la expectativa de Iberca Ulerio que viene mañana eh, con nosotros eh, viernes, estará aquí presentando su nueva línea deportiva Ahora además hablaremos un poquito de, de su carrera Esta Iberca Ulerio, hermosa, bella y esa nosotros, foto no le hace prima. honor al cuerpo que esa mujer tiene, déjame decir. No, no, el cual, un cu un cuerpo como el mío trabaja. Ah, no, de claro. Miley la, en las redes sociales, ¿cómo estará? Óyeme, las redes sociales están prendiéndose en fuego. Están caliente, eh, caliente. Con esas situaciones que están pasando, ¿eh? Esto es fin de mundo, señores. Aquí Así este mismo, maravilla. el amigo de Mayelin hizo todo La mano derecha, no, espérate, espérate. No la noticia no, el, la, la mano derecha de César Ladura. El... Yo te lo creo a ti porque tú eres amiga de él. No, no, en esa parte no, espérate. No, no, pero si No, porque dices, él es porque... una persona que ante mis ojos era simplemente un productor musical, o sea, pegaba con Ajá, pero ya lo del otro yo no sabía sobre. Genesis? Genesis, ¿cómo estás, eh? mi amor? Oye. Génesis, ¿eh? no, no, no, yo soy mi amiga de la ah, de Génesis. Ah, pero vea ¿Y un beso que significa? No, la doctora. No, esa rubia. Es bellísima. Es bellísima. Muy Muy que cae la, la hoy es jueves. La... Hoy es jueves eh. ¿Me, ¿Me escucho bien? Sí. Todo bien. Hoy es jueves. Oh, hoy vengo por los tofliales. ¿Eh? El, el, el, el, ah, no, tú no estabas aquí. No, no, yo no, no estaba aquí. Oye, sí. Ahorita vengo con más informaciones. Hoy vengo con el Tofair. Hoy que hoy es bien. Ah, el bien Ah, pero hoy es hoy, hoy jueves. jueves. ¿El ¿De qué vamos? Hoy vamos con las cosas, las cinco cosas que yo tengo en cuenta en el Colmado Dominicano. Ey. Es de André. ¿Verdad? Por ejemplo, la menta de guardia. No, hay no, eso. Ay, claro. Es que no, que tú vas a ir visita visitar barrio, déjame tienes ver. que visitar el barrio ella, ella, El ¿cómo? pueblo, eso Ey, pasa Tú amigo, sabes, sabes que ella no viene es casi que Génesis, Déjame decirte, yo soy de Rabuichivo, viví en las 17 y en la Tú fecha. eras soy, de Rabuichivo, donde Roberto ah, vive ahí. señores eh, hay, que hay que preguntar, ¿quién? ¿puedo entrar? No, no Dime que no. no, a mí, a mí me lo vas a decir tú sí, Vamos a hablar con Génesis <risas> Méndez y las redes sociales aquí en el toque del mediodía Gracias y como siempre, trayendo todas las informaciones importantes de nuestro portal Telenor, de nuestras redes sociales, de Instagram, casi casi estamos en 40.000 seguidores. Le voy a tener un regalito a la persona cuando lleguemos casi a 40.000 seguidores en nuestra cuenta de Instagram de Telenor. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube que se subirá este mismo video. Y como siempre, antes de, de venir para acá, yo siempre voy a Brooklyn Barbecue Show a darme mis retoquitos. Ustedes saben que Brooklyn Barbecue Show que está ubicado en la restauración con libertad, ¿eh? Sí, se a Blower. Eh, hay cámara. Eh, lo, los asientos son tan cómodos, Roberto, que te dan masaje. ¿Eh? Ese es el problema. Los ¿no? muchachos, ya a las 10 que empiezan a, a, a subir el, el puertón. Pero allá, eh, ay, que en esos sitios así, tan exclusivos, hay aire, señores, tan bajo cámara, que esperemos que el ministro de la policía no pase por ahí. Pero Bukliba Bechó es una barbería sumamente con clase, donde los muchachos lo van a atender. De todas formas, vamos con hoy es jueves Y como hoy es jueves tengo mi top five El Top five de, de las cosas TVT, cosas clásicas Informaciones que ustedes pueden saber Y pueden darme sugerencias Recuerden que pueden abajo comentar Y si se saben de algo, de lo que yo estoy hablando hoy Ustedes me van a decir Porque hoy vamos a hablar de cinco cosas Que ya usted no encuentra en Colmado Dominicano Que estaban antes, pero ya hoy día Usted no lo va a encontrar en Colmado Dominicano Top five Nada más 5, porque ustedes saben que son muchas cosas. Pero usted, ustedes pueden comentar abajo y dar, su, y dar su cosa. Antes que los muchachos estén hablando, porque yo comienzan a decir un regalo de vaina aquí fuera de aire. Vamos con el número 5. Y es la funda que está colgando, que empanta las moscas. Eso no se usa. Ya eso usted no lo va a ver Y si usted ve un guermado, eso tiene que estar bien atrasado. Esa funda que usted ve ahí hace su función. Esa función de esa funda con agua en un colmado, en un mostrador, es para empantar las moscas y no se le acerquen a la chuchería, ni a los bizcochos, ni nada de eso. Roberto no sabe eso porque el tipo no pasa por ahí, pero es así. Esa es la funda de agua para empantar las moscas. Número cuatro, vender mayonesa y mantequilla detallada. Ya no se hace. Con, con, con hojita Oh, ojiste, con... pero déjeme hablar, déjeme hablar. La gente ya no compra mantequilla detallada. Pero... Con... déjame terminar con un papel de funda. ¿Usted lo ha visto? Claro. claro ¿A dónde? Lo, claro. lo venden en una fundita claro. rosada. Y el aceite, ahora... oye, el aceite. No, no. La mente. Ahora lo que te venden. 5 pesos de aceite en una cosita, sí, en sí, una fundita. Sí, sí, pero lo que te venden ahora es en una fundita rosada te echan el detallado. Ahora, antes se usaba, era que era un papel de pan que se cortaba en cuadritos y ese, cuadro, ese cuadrito te daban un cucharado que valía este medio peso. Que ¡Ey! Que yo sé. Eh, miren ahí, eh. esos potes que ustedes veían. usted se acuerdan de esos potes que a veces la misma doña decía, mira, guárdame el pote con madero. Cuando termine de, de la mantequilla, me guarde el pote. Ya eso no está encolmado, eso tiene que cortar la funda del pan para detallar la mantequilla Miren, eso ponte así, aunque ese ponte es muy moderno Yo voy a ver si tú hiciste el tofa de verdad, ya. hay algo que ya no se usa Vamos con el, el número 3 Los esquimalitos Atención, helado no, una cosa es helado, otra cosa es esquimalito ¿Equimalito? El esquimalito. esquimalito rojo con pan Sí, ya lo sé, ey, ey, ey, ey, ey, me ey, ey, ey. Me Acuerdo yo que un esquimalito medio peso daba bueno, en el tiempo mío, antes era muchísimo más barato Pero lo esquimalito, que era un juguito frío Parecido al helado Una cosa es el helado Que venden el coco y batata y todo eso Que creo que ahí en el parquecito venden, hay uno La payola, mañana el anuncio pero ahí, eh, Rocío, eh, es un heredado Rocío, creo que que me hizo Rocío. Aquí había Equimalito. Eh, ¿Saben quién vendía Equimalito aquí, el ex alcalde Antonio Rosario? Rosario. Sí, vendía ah, Equimalito y tabaco. Eh, ese es el número tres, el Equimalito. Número dos, un chicle sumamente famoso que ya no venden en el colmado. Uno lo ve en aeropuertos, pero no, no es igual. Eso, eso lo usan los peloteros. Sí, pero eh, no, no es el mismo. El que está vendiendo, el que vendían el, antes. El mismo, la forma no es el mismo. No, el mismo, que, que venden los peloteros es uno rosado. El doble doble, señores. El chicle doble doble ya no duble. está en colmado. Duro era ese. ¿Eh? Yo me echaba como... la boca. Yo me... Eso okay. yo iba a decir. Cuatro, había uno de menta sumamente muy, muy, muy bueno, muy, muy bueno. Que a mí me encantaba el chicle doble doble Que siempre, cada vez que le... ustedes no tenían de vuelta de, una, de, de, un cent, de 25 centavos, le daban un doble doble A ustedes les le sobraba dos, medio peso, le daban dos doble, doble por la de vuelta. Antes era así. Y para finalizar, vuelvo y digo: si tienen más ideas y más cosas que no están, pueden comentar abajo porque faltan muchísimas cosas. Y el número uno, que es el que yo subí las redes, que fue por eso que hice el tofai: la jugola. La jugola. Eso no lo bebió Mayelin nunca en su vida, porque Mayelin no es de ahí, de, Mira, esa, de esa época. Ahí te faltó, ahí te faltó, oye, ahí te faltó. Sí, faltó mucho, pero antes te Te faltó con la, la tercia de Ron sí. y el Mavi. No, la tercia de Ron se sigue vendiendo. No no no, no, no, no. Sí. Lo que hay es que la jugola era un juguito muy bueno, que valía un peso. ¿Eh? Mira yo, pero eso fue más para peso, porque estaba, era peso en el tiempo, eh, cuando yo me acuerdo Pero la jugola es el número uno, todo el mundo recuerda la jugola cuando en los colegios le ponían a uno eh, Mira, ahí está tu jugola y tu galletita, guarinita de sandwichito me acuerdo de la de antes de La familiar, así que la jugola es la número uno Quedan muchísimas cosas más como el papichulo, los pica piedra, Pedrito, un reguero de cosas que ya no venden en el colmado que ustedes pueden comentarlo en nuestro Instagram y también en nuestro YouTube para ya otra ocasión. Así que como siempre cada jueves venimos con el Top 5, esto fue el Top 5 de las cosas que ya no se venden en los colmados.